Geopolítica, ¿no es cierto? Geoeconomía. La, la, la geopolítica, los que conocen este, esta ciencia, ¿no es cierto? Saben perfectamente bien, y lo voy a vulgarizar, ¿no? Es, eh, son los escenarios que se definen ¿no? por los estados, ¿no? A fin de tomar decisiones políticas en espacios territoriales definidos que generalmente son las fronteras, ¿no es cierto?, que dividen a los países, pero que son fronteras imaginarias, porque en la geopolítica, eh, ustedes saben, ¿no?, que los imperios, los imperios trasvasan esas líneas geográficas para poder, eh, evidentemente, cuidar sus intereses e imponer sus intereses, ¿no?, y la geoeconomía, ¿no es cierto?, tiene que ver con los escenarios territoriales donde los estados, las organizaciones económicas, las transnacionales, las multinacionales y toda agente económico desarrolla actividad económica, financiera, comercial, internacional, ¿no? Para poder este, efectuar lo que se llama ¿no? el, el trading, el, el intercambio y además, sobre todo, lo más importante, ¿no? Esta suerte de, de sistema de comercio internacional... ¿no? donde hay evidentemente pues una relación asimétrica entonces la geopolítica con la este, ge, economía están íntimamente relacionadas hoy y tiene que ver, ¿no es cierto? en el caso de Ucrania, en el caso de Rusia eso ya ha derivado, ¿no? ha discurrido otro ca cauce ¿no? que es la guerra la guerra que es la continuación de la política por otros medios, otros medios violentos. Y ustedes saben que en la guerra de lo que se trata fundamentalmente, ¿no es cierto?, es la imposición de una voluntad, de la voluntad de un Estado, un bloque de Estados, un conjunto de Estados, una coalición de Estados sobre un potencial enemigo, que ellos consideran que deben ser sometidos, aplastados, ¿no es cierto?, o digamos este, desaparecidos. Así es simple, es la guerra, no este, definida militarmente. Entonces, este, eso es lo que está pasando ¿no? en Ucrania, pasado un año, se ha cumplido un año del conflicto. Bueno, pues eh, analicemos ¿no? qué cosa se viene y qué repercusiones van a existir, digamos, este, no solamente para América Latina, porque las repercusiones son bastante amplias y profundas y todo, sobre todo en el Perú porque los jugadores en estos momentos es, este, tienen que tomar en cuenta un, un factor fundamental ¿no? que nos afecta a nosotros ¿no? toda guerra tiene un costo toda guerra tiene que ser financiada y toda guerra tiene que ser pagada alguien tiene que pagar la guerra los costos de la guerra ¿No? ¿y alguien se beneficia con la guerra? evidentemente que sí no solamente militarmente territorialmente, es decir, el concepto antiguo donde yo te invadía para quitarte un pedazo de territorio y anexármelo, ¿no es cierto? a mi mí, a mí poderío No, ahora la guerra tiene una connotación más de tipo económico por ejemplo, ¿no es cierto? se dice y los científicos de la política, en eso están hay casi un consenso y que en esta guerra es el complejo militar, industrial, privado, transnacional, que, que maneja la industria armamentística a nivel internacional, el que está ganando mucha plata. Así como con el COVID, los que ganaron mucha plata con la desgracia y la muerte de millones de seres humanos fueron la, los, las industrias, las corporaciones farmacéuticas. Hoy, ¿no? Hoy, la guerra, ¿no es cierto? Este está enriqueciendo a estas industrias, a este complejo militar industrial, ¿no? Y evidentemente, alguien la tiene que pagar, ¿no? Estados Unidos casi, casi nunca ha aceptado pagar, pagar los costos de la guerra, ¿no? Las ha trasladado, las ha trasladado a quién? A todo, el, a todo el sistema económico mundial, ¿no? Esa ha sido una de las salidas, eso se ensayó en la Primera Guerra Mundial, se repitió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo entiendan. No, justamente eh, eh, el costo de la guerra, digamos, este dejó un tratado de paz en de Versalles endeble, ¿no? Porque los vencedores, en este caso, Estados Unidos, Reino Unido y, y Francia, ¿no? Impusieron a Alemania un tratado que los alemanes consideraban vejatorio ¿no? a sus intereses territoriales, económicos. Y ese tratado a la postre, ¿no es cierto?, de 1918-19, generó no solamente la caída del Kaiser y la caída de la monarquía en Alemania, la caída del, o sea, la, la guerra, ¿no? la, la, la primera guerra mundial, la caída del, del zarismo y el triunfo de la revolución bolchevique, sino que lo más importante es que ese, esa, esa, esa guerra, esa primera guerra mundial, no consolidó, ¿no es cierto?, eh, el poderío militar económico de Estados Unidos, ¿no?, quien desalojó del escenario mundial a los ingleses. O sea, los ingleses dejaron de ser el imperio que en el siglo XIX definía los espacios territoriales, las decisiones económicas, en el siglo XX ya, fue Estados Unidos, a partir del triunfo de la Primera Guerra Mundial, el que pasó a ser la potencia imperial. Pero una potencia imperial que no era, eh, en cierta medida, todavía hegemónica. Porque todavía existía, ¿no es cierto?, eh, este, la Unión Soviética. No, y cuando llegaron los nazis, al poder en Alemania, se rearman, desconocen el tratado y otra vez el mundo entra en guerra, por un problema de mercados, por un problema de expansionismo este, económico, por un problema de tipo territorial, de reivindicaciones territoriales, pero lo concreto es que la segunda guerra que llevó a una suerte de una alianza contra natura, porque hasta el año 39, ustedes saben que en el mundo había una suerte de, de dos bloques, dos mundos: el mundo occidental liderado por los Estados Unidos y lo que se llamaba en esa época el mundo socialista liderado por la Unión Soviética. ¿No? Pero aparece el fascismo alemán, el fascismo, el fascismo italiano un peligro mundial con el totalitarismo, y el año 39, ¿no? de manera insólita, luego de que los alemanes ¿no cierto? firman un tratado, el tratado de acero con los rusos para repartirse Polonia, esa, esa alianza ¿no cierto? temporal dura hasta el año siguiente, cuando los alemanes desconocen el, el tratado e invaden Rusia. Entonces ahí se rearma la coalición, ¿no es cierto? La coalición occidental se estructura este bloque aliado, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. O sea, la potencia comunista, la potencia supuestamente socialista, se alía con los capitalistas, ¿no? Para enfrentar al fascismo. Ahora, este prolegómeno que les... Les estoy mencionando, es importante que ustedes lo entiendan. Porque la guerra de Ucrania o de Estados Unidos, para ser más exacto, de eh, Estados Unidos con Rusia, de Estados Unidos, la, la OTAN, la Unión Europea contra Rusia e indirectamente contra China, ¿no es cierto? Es, ¿no es cierto? Consecuencia del año 45, de lo que pasó, digamos, luego de la finalizada la Segunda Guerra Mundial. O sea, ustedes no van a entender. ¿Qué está pasando en estos momentos en, en Ucrania si no entienden ustedes este, qué cosa fue lo que pasó luego de la... fin de la Segunda Guerra Mundial? Y eso es importantísimo, ¿no? que ustedes lo entiendan. ¿No? Este, les pido por favor que compartan esto. Que le den un like si fuera posible, por favor. Porque lo que queremos es llegar a una mayor cantidad de, de peruanos, de amigos, de seguidores que se quiten la venda de los ojos. Porque la idea fundamental, este, nuestro país, el Perú, va a cambiar en la medida de que ustedes entiendan que tienen el instrumento más poderoso ¿no? para cambiar y mandar a la cárcel a todos los corruptos, moralizar el poder judicial, la fuerza armada, todo el Estado peruano. Eliminar el sistema neoliberal, la constitución del 93, anular en la medida que ustedes tengan conciencia, se eduquen políticamente, sean realmente ciudadanos ¿no? y voten conscientemente. Y no se dejen engañar, llevar de la nariz por los canales de televisión, por las encuestadoras, porque eso es el elemento fundamental de dominación en, en América Latina, en el Perú y en el mundo, los medios de comunicación masiva. Porque a ustedes le forman opinión, le forman creencias, le forman ideas, ¿no? le ponen los candidatos, los a ustedes los llevan a votar por los candidatos que van a perpetuar este sistema de dominación. Entonces, por eso es fundamental, ¿no? Es fundamental que la mayor parte de, de, de amigos, de peruanos, entiendan, ¿no es si cierto? Esto no es tan difícil, porque yo lo estoy vulgarizando, yo no, no estoy hablando acá con términos técnicos ni, ni muy sofisticados. ¿No? Todo está que está ok el, el, el sonido, ¿no? ok no, inclusive a, a, los propios, a, a los propios troles, como les expliqué en la clase o en la sesión anterior no sean ustedes este gente gente tan perversa ¿no? que por un plato de lentejas por mil soles al mes, mil quinientos soles al mes ustedes están austro, austro, austro, a, a ustedes y a su familia ¿no? Porque por ser, digamos, mensajeros de, de esas fake news o de las calumnias o las difamaciones, están evitando que miles de peruanos puedan acceder a la verdad. Y ustedes mismos son los que están creando un sistema, digamos, están perpetuando este sistema, digamos, injusto, asimétrico. Ya, entonces, fíjese. Retomo. O sea, para mí la idea fundamental, el problema de Ucrania de hoy, el problema de la guerra, deriva... ¿no es cierto?, de 1945. Entonces uno tiene que tener, en eso tiene que tener claridad, ¿no? En 1945, se establece ya formalmente, ¿no es cierto?, este dos sistemas, un sistema llamado capitalista y un sistema llamado socialista el sistema socialista con la Unión Soviética y el, el otro sistema con los Estados Unidos y se desata la Guerra Fría ¿No? ¿qué cosa significa la Guerra Fría la cortina de hierro? ¿No? los, los este, americanos y tanto los, los, los ingleses los franceses este, y los alemanes pensaban, ¿no? y, y piensan hasta ahora, ¿no? que, lo, que la Unión Soviética, hoy llamada este, Rusia, lo que era la Unión Soviética, tenía pretensiones ¿no? de expandirse hacia Occidente. E inicialmente lo hizo, lo hizo y formó acá lo que se llamaba la, la Cortina de Hierro, ¿no? Se dividió Alemania en dos. Se invadió Checoslovaquia, Rumanía. Se formó gobiernos este, amigos a, a, este, a la Unión Soviética. En Hungría, en Rumanía, Albania. Era un conjunto de países de Estados tapones, pero que estaban dentro de la influencia este, soviética. ¿No? entonces ese establecimiento de esa cortina fue fundamental para que los soviéticos pudieran ¿no? desarrollarse internamente y poder digamos entrar a lo que en esa época se llamaba la emulación con los norteamericanos ¿No? los norteamericanos pensaron y piensan hasta ahora ¿no? que eso era un peligro para sus intereses porque desde 1945 los Estados Unidos pasaron a ser la, la, la potencia hegemónica imperial en el mundo que domina económica, militar, políticamente en el mundo ¿no? y para poder evitar ¿no es cierto? cualquier tipo de expansión soviética hacia occidente, o sea que los rusos tomen este, el gobierno en Francia, que tomen el gobierno este, en Alemania occidental o Alemania federal, en Italia entonces ellos decidieron crear, ¿no es cierto?, lo que se llama la OTAN, la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, ¿no es cierto?, destinada a qué? Destinada a repeler cualquier agresión que cometan los soviéticos contra cualquiera de los países miembros de la OTAN. Y los soviéticos contestaron, contestaron a esa organización. Ellos crearon este, la, este, una organización, digamos, de, de estados socialistas o, o afines, ¿no es cierto?, este, a, a la Unión Soviética. Entonces eran dos organizaciones militares, dos grandes países que estaban compitiendo no solamente tecnológicamente, militarmente, políticamente. Entonces, 1945 es fundamental, porque todo el mundo se reordena. Se establece un nuevo orden económico mundial que existía antes de la segunda guerra. Pero acá este nuevo orden económico internacional, digamos, es impuesto por norteamericanos, sobre todo con la creación de lo que se llama ¿no? el sistema internacional, ¿no es cierto?, de comercio. Donde el dólar se convierte en la moneda hegemónica para el comercio internacional entonces, Estados Unidos con esa con ese privilegio que no, no lo tiene ningún otro estado o potencia consolida su dominación mundial entonces, a, así el mundo se ha desarrollado bajo la hegemonía del dólar que no está controlado por ningún órgano internacional ni por el Fondo Monetario ni por el Banco Mundial, no porque eso es un atributo, un privilegio de privados en los Estados Unidos, la Reserva Federal Americana. Ellos pueden imprimir, ¿no es cierto?, la cantidad de, de, de billetes que quieran. que Hoy se llama eso financiarización de la economía. Porque la economía no está sentada sobre bases reales, sobre bases económicas de, de productos, de, de bienes, de servicios, sino fundamentalmente por la impresión, difusión no, de una masa monetaria a nivel mundial incontrolable, que no puede ser auditada por ningún país. Eso solamente lo conocen los norteamericanos. Y con eso financian sus crisis, con eso financian sus guerras, con eso financian su política expansiva, la deuda externa. No, es esto, ¿no? La imposición del oro como moneda de comercio mundial, la que ha desde el año 45 hasta la fecha. Hubo una crisis, ¿no es cierto? Hubo la crisis que de este sistema se produjo en 1971. Porque el sistema de patrón, do, el patrón oro dólar significaba que ustedes podían cambiar, ¿no es cierto? Un dólar por, por oro. Oro físico. Pero, digamos, esa este, situación llegó a un punto de crisis cuando varios estados quisieron, digamos, que los norteamericanos le entreguen oro físico. Entonces, los norteamericanos, el 71, venían de la guerra de Vietnam, estaban este, desfinanciados, estaban con pérdidas, con déficit públicos. Nixon salió a la, a la televisión y dijo que a partir del 24 de agosto de 1981, ya no iba a ser posible, ¿no es cierto? Cambiar este billete por oro. No, en lo que sí, lo que sí este lo que sí le garantizaba a los norteamericanos fundamentalmente era fundamentalmente era este sostener el dólar, digamos, a través de la ayuda de los árabes, los petrodólares. Entonces, estamos hablando del 71, que se produce la, una gran crisis por la inconvertibilidad ¿no? del patrón oro-dólar. Y la subsiguiente su crisis se presenta el año 90, 91, cuando oh, desaparece, o Estados Unidos y sus potencias occidentales logran, ¿no cierto?, destruirlo a la Unión Soviética. Entonces la, la, la Unión Soviética ¿no? se, se desintegra como Estado socialista este, multinacional, Era, eran 16 repúblicas que estaban bajo, lo, bajo el égida, el, el, el nombre de Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y se restaura el capitalismo en Rusia. Entonces por eso que Fukuyama escribe ¿no? el libro el, el fin de la historia. ¿No? entonces ya no había ya, ya no había el problema de los dos sistemas. Porque hasta el año 90, ¿no es cierto? A nivel mundial habían pues, este, los partidos comunistas y todos los partidos que tenían que alguna relación con Moscú que creían, ¿no es cierto? que todavía era posible instaurar el socialismo a nivel mundial. Y que en la guerra económica, en la guerra tecnológica en la guerra militar, la Unión Soviética era el líder que podía, digamos, este, vencer a los Estados Unidos. Ese sueño se acaba en el año 90-91, cae el muro de Berlín, se desintegra la Unión Soviética, se restaura el capitalismo en Rusia, entonces es el fin de la historia. ¿no? Occidente ha triunfado en el mundo, el, el neoliberalismo ha triunfado en el mundo, la economía de mercado salvaje es la hegemónica y ya no hay historia. Entonces, los occidentales, los norteamericanos y los gobiernos, pensaban pues ya que todo estaba desarrollado, estaba resuelto, ¿no? Ya, no había este, ya no había este sistema socialista interno, esto ya había desaparecido. Pero, digamos, este, ellos este, no tomaron en consideración ¿no? las consecuencias que se desarrollaron. Sobre todo a partir de 1981, con China. ¿No? Cuando muere Mao Zedong, y se acaba este, la influencia de la banda de los cuatro, ¿no? este, encabezada por la viuda de, de Mao Zedong, se reivindica a Deng a, a Xiaoping, y que Deng Xiaoping, este, hace una revolución, digamos, en, en China. Uno dice que es un revisionista, otro dice que restauró el capitalismo en China, pero lo concreto es que Deng Xiaoping, ¿no es cierto?, con la, las cuatro grandes reformas, ¿no?, plantea la tesis, ¿no es cierto?, este, de que China tiene que modernizarse. Y para eso, para eso este, no interesa, ¿no? no interesa el capitalista con el cual yo pueda hacer negocios, con, es, con tal que traiga su dinero, sus inversiones a China, invierta, produzca, enseñe, transfiera tecnología. Entonces ahí nace la, la, esa famosa frase ¿no? este, que se le atribuye a Xiaoping. ¿no? no me importa de qué color sea el gato, no Haciendo alusión al, al, a la transnacional, a la corporación que puede ser alemana, japonesa, norteamericana. Dicen, no me, este, no me importa el color del gato, lo que interesa es que case ratones. ¿Ya? Entonces, China se abre al mundo occidental. China comienza a recibir este, inversiones extranjeras, controladas, no reguladas por el Estado. Porque tampoco entran todos los capitalistas como si fuera su casa, ¿no? China, bajo el control del Partido Comunista, abre las puertas en cierta franja costera, se forman clústeres, se forman este, zonas este, de libre exportación, y China logra desarrollarse. Entonces, ese factor no había sido controlado, medido por los occidentales, porque en su codicia... ¿No? Siguiendo no es cierto a la tesis de Adam Smith en la riqueza de las naciones, donde él desarrolla ¿no? lo que mueve al capitalista, al empresario, es su codicia. ¿no? Su deseo, su afán de lucro, de ganar dinero como ser ¿no? Esa es la ética capitalista no que explica en mucho la corrupción que hay en el Perú, en América Latina y en el mundo porque la ética neoliberal capitalista no es una, una ética amoral porque lo que interesa es enriquecerse no hacer dinero ganar dinero no interesa a los medios puede ser por contrabando lavado de activos corrupción tráfico no interesa prostitución tráfico de personas lo que interesa es que el negocio que yo tenga me produzca ganancias. Ya, esa es la lógica, esa es la ética, hoy capitalista. Y que explica pues que toda la sociedad occidental esté en descomposición y tenga una decadencia, ¿no? Y que eso se transmite al Perú, a América Latina, eso no es nada normal. Siempre ha sido así. Entonces, este, todo este problema de la, de la moralidad, de la corrupción... Es, un, una, es una suerte, un factor transversal, pero que viene de allá, de occidente Sociedades decadentes, ¿no es cierto? Sociedades que no, que no tienen moral, inclusive que utilizan a la religión, a los pastores, a, lo, a los protestantes, ¿no? Con, ¿Con tal de qué? De conseguir dinero, de hacer un imperio de dinero. Entonces, la idea básica en este punto, estamos en 1990, se acabó el sistema socialista. Entonces, se acaban todos los partidos comunistas en, en América Latina y en el mundo. Eh, quedan ciegos, quedan este, todos los partidos comunistas, porque yo lo he vivido en San Marcos, este, quedan, digamos, a la deriva. Ya no tienen referente, ¿no? No pueden hablar que la patria socialista, que es la Unión Soviética, eso ya no existe. No pueden decir que el ejemplo de la revolución es este, la Unión Soviética, no, porque se ha desintegrado. O sea, ¿cuál sería el referente del socialismo real en 1990? No había. Había sido un mito ¿no? que, que, que se derrumbó como un castillo de arena. A la primera, al primer embate del, del capitalismo en, en la Unión Soviética, se derrumbó. Pero los occidentales, por su codicia, deslocalizaron las industrias, las, las más grandes, las más, las más modernas, las que tenían tecnología avanzada, las deslocalizaron, o sea, las sacaron de Estados Unidos de Detroit y de todas las zonas productoras industriales y transfirieron las industrias hacia China. Todas las fábricas se fueron a China. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue la razón? Era la codicia, era el lucro, era la ganancia. ¿no? Porque yo en Estados Unidos, este, una, una hora de trabajo, una hora al trabajador, ¿no? Este implica pagarle 18, 19, 20, 25 dólares, no, eso es lo que yo tengo que pagarle en Estados Unidos si yo soy empresario, aparte de otros derechos, en China no, en China en esa época cuando empieza la, la deslocalización, 0.50 centavos de dólar, un dólar la hora, ¿no es cierto?, a los trabajadores chinos, era un trabajo de semi-esclavitud. ¿no? Y que le reditó a pues, Apple por cada hora cerca de 19 dólares de ganancia, Solamente por trasladar las fábricas de Estados Unidos a China. Entonces China pues, se convirtió este, en lo que se llama la gran fábrica del mundo. Porque en China se comenzó a producir todos los productos que se producían casi en Estados Unidos. Se producían en China. Y de China se exportaban nuevamente a Estados Unidos. Era un negocio redondo, fabuloso, pero China también se beneficiaba. fíjense entonces a China, Estados Unidos, no lo pudo controlar, entró a la OMS y el año 2000, 2001 entra con todos los derechos que tiene cualquier país este, capitalista y comienza a competir. no Fíjese, los chinos han tenido la la estrategia ¿no? de usar las mismas reglas del capitalismo para derrotarlo económicamente. ¿Qué reglas? O sea, los chinos son más libres mercadistas que los norteamericanos. O sea, son los campeones de libre mercado los chinos. no Porque no, pueden, no deben haber barreras arancelarias en, en los países. ¿Para qué? Para meter su producción. Los chinos piden libre importación y salida de capitales. No, los chinos tienen ahorita comprados este, bonos de la Reserva Federal, más o menos por un monto de 4 trillones de dólares. 4 trillones, que es el presupuesto de, lo, de los Estados Unidos. El PBI norteamericano más o menos es 20, 21 trillones de, de dólares. Y los chinos tienen 4 trillones de dólares. Los chinos tienen 6 trillones de dólares en reservas internacionales. Sumen 6 más 4, tienen 10 Trillones, ¿no es cierto? Como activo mundial. Va a ser bien, a ser bien difícil que a los chinos, a los, los Estados Unidos puedan parar, digamos, este despegue, porque economía, en macroeconomía, ¿no? cuando empieza el despegue, tú puedes tumbarte en un país económicamente cuando está empezando, digamos, a, a levantar vuelo. Pero cuando está en vuelo de crucero es casi imposible, porque ese país tiene su propia trayectoria, su propia inercia. Y la prueba está con lo del COVID. El COVID no ha logrado tumbar a los chinos. Ya los chinos se recuperaron. Ya han empezado a ser otra vez, digamos, la locomotora del mundo. Y los chinos, digamos, este, desde el año 2000 han logrado, digamos, en cierta medida, este, evitar que el sistema capitalista se hunde en el mundo. Por su demanda, digamos, de de minerales, por su demanda de materias primas a nivel mundial ya, entonces 1980, 1990 desaparece la Unión Soviética pero queda China y qué cosa le interesa a los norteamericanos y a Occidente a, los, a la Unión Europea a los, a los europeos le interesa mantener el sistema de dominación mundial este sistema Pero muchos este, analistas internacionalistas, hasta diplomáticos, eso lo plantean, ¿no es cierto? El problema de Rusia y Ucrania lo plantea como si fuera un problema entre lo que ellos llaman la, la unipolaridad y la multipolaridad. O sea, lo que dice lo que se está discutiendo en, ahorita en, en, en, en Ucrania es ¿no? este, dos tipos de política internacional: el mundo unipolar bajo la ejida de estados unidos al que tienen que someterse todos los países del mundo o el mundo multipolar donde no hay un solo centro en el mundo en el mundo este multipolar tienen que haber uno dos tres cuatro centros ¿no? esto no lo acepta ¿no? un centro sería estados unidos otro centro sería rusia otro centro sería china otro centro sería Alemania. Eso no lo acepta Estados Unidos. Pero eso es la formalidad, ¿no? Eso no es la, la razón de fondo. El partido de fondo que se está jugando en, en Ucrania, en Rusia, es la vigencia, el mantenimiento del sistema de dominación mundial capitalista neoliberal glo global. Eso es lo que se está jugando en estos momentos que tiene, ¿no es cierto?, como, como cabeza, como líder a Estados Unidos y como socios al G7. ¿Quién es el G7? Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, Japón, Francia, Australia y Alemania, perdón, Alemania. Entonces, esas siete superpotencias son, con otros aliados anglosajones como Australia y Canadá, los que dominan el mundo económica, militar y políticamente. ¿Lo dominan desde cuándo? Lo dominan desde el siglo XVII, perdón, XVIII. Cuando cae, digamos, el Imperio Napoleónico, se firma, ¿no es cierto? Este. El tratado de Viena e Inglaterra pasa a ser la potencia dominante en 1800, hacia adelante es sucedido en 1914-18 luego de la primera guerra mundial y que se consolida en 1945 con la segunda guerra mundial con el Bretton Bus entonces es ese sistema mundial en el cual está inserto el Perú y América Latina lo que es materia de disputa no es el no es otra cosa, no es, la, no es que está peleando este, los rusos con, con, con un títere ahí, como no, se no, no, no. La guerra es entre el sistema de dominación mundial contra, en estos momentos, directamente los rusos, pero que tienen el apoyo, ¿no es cierto?, de China y de todo el BRIC. ¿Qué cosa es el BRIC? El BRIC es otro bloque económico, político y militar, Integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, ese es un bloque alternativo al bloque, digamos, este, anglosajón, judío anglosajón, que tiene, digamos, ahorita como ariete de a, a Rusia. Ahora, ese bloque es poderoso, ¿no es cierto? Porque tiene más de la mitad de la población mundial. O sea, ellos congregan más o menos de los mil millones de habitantes, cerca de 4.700 millones. Que es importantísimo, claro que así, pues para cualquier economía, para cualquier tipo de sistema de intercambio mundial alternativo, ¿no es cierto? Al, al, al, al, al sistema, digamos, que manejan los norteamericanos. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha pasado? ¿Por qué estalla la guerra en Rusia? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se invade, digamos, Ucrania? Hasta el año 90, 91, 2000, los norteamericanos tenían controlado toda esta zona. ¿No? La Unión Soviética se convirtió en Rusia. Heredó, ¿no es cierto? Lo que quedó de Rusia. Pero alrededor de, de, la, de la frontera occidental... Rusia eh, se, se cuidó, ¿no es cierto?, de tener estados amigos o estados satélites, para evitar, ¿qué cosa?, para evitar cualquier invasión de Occidente, entonces, se estableció Bielorrusia, país amigo, país títere, gobierno este, rosófino, si cae el término, ¿no es cierto?, Estuvo Ucrania, en el comienzo, el gobernante de Ucrania también era un gobernante pro-ruso. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2014, cuando los norteamericanos con la OTAN y con todos los gobiernos de Francia, este, Italia, Alemania, impulsan el euro-maiden, o sea, colocar a un gobernante pro-occidental, pro-norteamericano. Dan un golpe de estado, sacan al, al gobernante por ruso y colocan a un gobernante proyanki. Entonces ahí comienza el proyecto. En Rusia. y en Ucrania. Entonces los rusos se dieron cuenta, ¿no? Si esto es Ucrania. Acá está Moscú. De la frontera de Ucrania a Moscú hay 300 kilómetros. O sea, si los norteamericanos lograban consolidar, ¿no es cierto?, al, al gobierno títere este, en ucrania tenían prácticamente la puerta de entrada a Rusia para mover a todos los ejércitos de la OTAN y liquidar a los rusos. Entonces, era un problema de seguridad territorial de los rusos. Porque los rusos habían tenido acá, ustedes ven acá, acá habían tenido la cortina de hierro, habían tenido estados este, satélites ¿no? como dije, como Rumanía, este, Checoslovaquia, este Polonia y más arriba este, Lituania, Estonia entonces poco a poco los norteamericanos fueron absorbiendo a los estados que estaban en la frontera digamos, rusa para atenderlos a tiro de cañón entonces los los rusos, sobre todo Putin, luego de que muere, este, deja el gobierno Yeltsin, él, ¿no es cierto?, con toda la... el Estado Mayor, ¿no es cierto?, este, la élite política rusa, se ven vulnerables, ¿no? Si no tienen estas fronteras seguras, si no tienen estas fronteras seguras, ¿no?, este... Rusia no va a poder sobrevivir. Y lo plantea, ¿no? Los rusos, lo ha planteado como una cuestión de sobrevivencia del pueblo ruso. Sin esas fronteras seguras es imposible que los rusos puedan sobrevivir el pueblo eslavo y puedan ser fácilmente invadidos y liquidados por los arios los occidentales. Acá hay un problema hasta de tipo étnico. Entonces, los rusos no tienen problemas en el frente oriental, hacia el lado de China. Son más de 4.600 kilómetros de frontera con China, no tienen problemas, esas fronteras están protegidas. Porque los chinos son sus socios comerciales, sus socios militares. No hay ningún problema. Entonces el problema está acá, tampoco lo tienen hacia, la, hacia el lado central, donde está lo que, lo que es hoy Kazajistán porque Kazajistán fue, fue una república soviética ¿no? y hay un gobierno ahí este, amigo de los rusos entonces este Kazajistán que está en la zona central digamos, no le va a hacer problema a los rusos, el problema está acá en el lado occidental ¿no? donde Alemania, Polonia Ucrania los, los, los norteamericanos podrían, digamos, en un eventual conflicto bélico, fácilmente llegar a Moscú y destruir, digamos, este, la ciudad de los ejércitos este, rusos. Entonces, ¿qué cosa quieren los rusos? Seguridad territorial. Quieren acá, esto se llama en geopolítica, se llama estados tapones. O sea, estados que le van a permitir, digamos, este darle seguridad a su frontera. Por eso que la guerra continúa, la guerra, la, la guerra no tiene solución. Y parece que esto se, se, esto se va a prolongar según los últimos análisis que he leído, ¿no es cierto? Por una sencilla razón, ya cumplió un año. Este, militarmente y económicamente, los occidentales, la OTAN, Estados Unidos, pensaba que con las medidas económicas que se habían tomado para aislar a los rusos y quebrarlos, asfixiarlos económicamente, era suficiente ellos pensaban que los rusos iban este, a poner de rodillas porque como ya no le compraban el gas el petróleo entonces lo, los rusos iban a pedir tres iban a pedir digamos este, un arreglo y la devolución de Crimea que es una de las este es una de las peticiones de, este porque Crimea es una península de clave ¿no? que le da acceso a los rusos al al Mar Negro y salir al, al mar este Mediterráneo. Simplemente los rusos están muertos, están enclaustrados en ese punto. Entonces, ¿qué cosa es lo que se discute acá? no Aparentemente la seguridad territorial. Aplastar a los rusos, pero cuando los norteamericanos han calculado mal, los rusos han logrado resistir. Y los rusos, con Putin a la cabeza, han puesto en cuestionamiento ahora el sistema de dominación mundial. Tú no quieres desaparecer allá. Entonces, vamos a cuestionar también ahora el sistema de dominación económica mundial que encabezas tú. ¿Cómo crear un sistema alternativo al patrón, este, al dólar, al sistema SWIFT con el que se hacen las transacciones internacionales? Entonces los rusos han potenciado su economía. ¿Cómo han logrado trazar una alianza con los chinos, con los hindúes, ¿no? con los iraníes para poder resistir este, esta suerte de asfixia económica de los norteamericanos? Entonces los rusos, ya ahora consolidados económicamente, el día de mañana debe caer una ciudad importante que le da acceso a toda la zona del río Níper en Ucrania, que, donde están las tierras más fértiles de Ucrania, y con eso controlaría más o menos el 25% del territorio Ucrania. Y eso es lo que va a pasar. Por una sencilla razón. Rusia es un país que tiene cerca de 14 millones de kilómetros cuadrados. O sea, eh, que decirles... este 14 veces el Perú. Ucrania es un país que tiene 600.000 kilómetros, o sea, el, la tercera parte del Perú. Geopolíticamente, pues, no, geopolíticamente, no es cierto, es imposible pues que, una, que un país de esas características pueda hacer frente a una superpotencia. está resistiendo hasta ahora los... los, los Ucrania, el títere es el eje... ¿Por qué? Porque la guerra en realidad es entre Rusia y los Estados Unidos y la OTAN. No, la guerra es entre los rusos y los norteamericanos, que están detrás, con apoyo logístico, con asesoría militar, inclusive con, con agentes que entran, digamos, al conflicto de, de atrás, ¿no es cierto? Este, dirigiendo a los ucranianos. Entonces los rusos este, van a van a capitular porque lo que quiere Estados Unidos es que los rusos se retiren de Crimea a las fronteras antiguas los rusos no se van a retirar y los rusos están pidiendo ¿qué cosa? están pidiendo el desarme nuclear en esta zona para poder digamos, tener una paz estable ¿Nos norteamericanos van a lograr consolidar al títere Zelensky en Ucrania bien difícil porque Ucrania está quebrada económicamente. Ya que, que eh, Ucrania está viviendo de los préstamos que le hacen, ¿no es cierto?, Occidente. El costo de la guerra, más o menos, se calcula hasta ahora unos 100 mil millones de dólares. ¿Quién está financiando? ¿Quién está pagando esa guerra? Los norteamericanos en cerca de 70%. El resto Alemania, Reino Unido, Francia. Pero el que está cargando con esa este con esa deuda, con ese costo de la guerra, son los norteamericanos. ¿Y por qué los norteamericanos no quieren meter sus tropas? Porque no quieren salir como salieron, ¿no es cierto?, de Vietnam, derrotados, capitulados. Porque no quieren salir como salieron de Afganistán. ¿No? Entonces, este, ahí hay, hay un problema, inclusive internamente en Estados Unidos, ¿no? porque la, la mayoría de la, de, la, de la población no quiere que intervengan sus hijos, sus militares, digamos, este, directamente en, en, en una guerra, porque saben, ¿no es cierto?, que si los norteamericanos entran con tropas a, a Rusia, no saben. Y los rusos, por experiencia, es, es la evidencia empírica, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no es cierto?, no es la primera guerra que los rusos tienen este, en la historia ¿no? del mundo. ¿no? los rusos han guiado con los franceses, y con Napoleón a la cabeza, con un ejército, pues, este, el más potente que había en 1812, 15 en Europa, el ejército más grande, más numeroso. Y los rusos lo derrotaron. ¿No? Geopolíticamente, geopolíticamente, por la extensión de su territorio, ¿no es cierto? El general invierno, ¿no? Y la estrategia que diseñaron en, ese, en esa época los, este, los rusos tierra rosada ni un alimento para los franceses, ninguna casa, ninguna choza todo era hielo ningún caballo para que puedan mover sus armamentos sus cañones entonces los rusos dejaron que entren los franceses hasta Moscú, le dieron Moscú incendiaron Moscú incendiaron Moscú y Napoleón se dio muy tarde ¿no? de la trampa. ¿No? Este, porque los rusos querían que llegue el invierno y los iban ahí a tener congelados y los iban ahí a liquidar. Y cuando Napoleón reacciona, reacciona demasiado tarde. ¿no? Emprende la huida y en la huida de Moscú hacia Francia, Alemania y Francia primero, digamos, pierde casi el 80% de su ejército. Llega a París, lo cercan los ingleses, los austriacos, los prusianos, y cae Napoleón. ¿Por qué cae Napoleón? Porque perdió el 80% de su ejército en la invasión a Rusia. Casi lo mismo sucede, ¿no es cierto? Sucede con los nazis, con Hitler. Hitler, el año 41-42, en la Operación Barbarroja, dispone con dos millones de alemanes la invasión de... De, de la Unión Soviética, de Rusia en tres frentes, ese fue el error inicial que muchos este, estrategas militares señalan pelear en tres frentes es un suicidio porque parte es un ejército ¿no? en tres digamos se le, le quita la potencia de fuego lo que se llama el, el criterio de la masa para derrotar al enemigo fácilmente Entonces entró el ejército alemán, ustedes conocen la historia, ¿no es cierto? De Stalingrado, en Stalingrado lo cercaron, es lo que está pasando ahorita en esta, en, en esta zona de Tompas. Ya el ejército ruso ha acercado a los de Ucrania en esa ciudad y están esperando que se muera de hambre, lo tienen sitiado, en, caerán en una semana, cuatro días, pero van a caer. Es una táctica conocida de los rusos, ¿no? Dejar que entre, entras a la ciudad y ahí te cercan y ahí mueres. Entonces, eh, en Stalingrado fue lo mismo. En lo que era Leningrado, San Petersburgo, si tiene una ciudad por más de un año, los rusos resistieron. En Moscú, idénticamente, lo, lo dejaron avanzar hasta 20 kilómetros de Moscú. A los 20 kilómetros de Moscú pararon y esperaron que llegue el invierno y ahí los enterraron a, lo, a, lo, a los alemanes. Entonces, no es una guerra que ellos recién vayan, vayan a emprender. ¿no? Es un pueblo guerrero, tiene recursos, tiene aire, tiene socios. China es importante, le está dando suministros militares. Irán es importante, le está dando este esos este, aparatos, digamos. Y también la India, que le está comprando el petróleo, que, no le, no, que ya no le compra a Alemania, a Francia, los hindúes. ¿No? Y ahora se sumará pues, este Brasil, ¿no? con, con Lula, ¿no? porque forman parte del BRIC. Entonces, eso está claro en, en, en el mediano plazo el que eh, los rusos van a ganar la guerra. ¿Ya? Ya China adelantó como una maniobra distractiva, ¿no? Un, un programa de 12 puntos. Un acuerdo de paz. O sea, para distraer, digamos, este, ustedes saben en, en la guerra la distracción y el engaño es un arma que se utiliza, ¿no? Como socio de los rusos dicen, no, acá nosotros queremos la paz, acá está el, el, el plan de 12 puntos. ¿Que, ¿Cuál es el plan? Es que, que, que hay que darle seguridad a los rusos de su territorio, que no le invadan. Segundo, desarme el nuclear. Ya, pero los chinos no, no están hablando que de, de devolver Crimea u otras cosas más. ¿no? Otros territorios que ha conquistado, digamos, o que se ha anexado los rusos. Los americanos han rechazado el plan de... O sea, están en ese. toma y dime, ¿no? Porque esa es la parte de la negociación diplomática. Es una guerra de desgaste, es una guerra de trincheras. ¿Quién tiene aire? ¿Tiene aire, digamos, Rusia? Sí. Porque los chinos y los este, hindúes le van a dar ese apoyo. Tiene y los norteamericanos no. Una sencilla razón. Los norteamericanos este, obligaron a sus socios a declarar la moratoria del gas y del petróleo. Y ellos de, ellos desde acá, desde Estados Unidos, se comprometieron a entregarle, ¿no es cierto?, a ellos este, gas licuado, en, en barcos gigantes. A un, a un precio tres veces mayor que el que le compraban a los rusos. Y emitieron el gasoducto, pensando que con eso los rusos iban a quedar asfixiados, no lograron su objetivo. Están usando sus reservas los norteamericanos. Pero ellos saben que sin reservas también se ponen en una posición muy débil. Entonces los norteamericanos, por eso que ahora han buscado a los venezolanos. Para refrotar los, los, los campos petroleros y las refinerías para reanudar sus operaciones por necesidad porque saben que el petróleo lo van a comprar a Venezuela entonces Venezuela va a tener una posición mucho mejor porque en, este, en esta guerra no es suficiente digamos el, el, el petróleo que viene de acá de Arabia ni el petróleo que viene de Noruega ni, ni del mar del norte entonces los norteamericanos para financiar esta guerra han tenido que emitir. Entonces, están poniendo en peligro el sistema de comercio mundial. ¿Por qué? Porque este sistema de comercio, este, sistema, este sistema, no, este sistema de occidente va a tener un competidor, ¿no? Que es el sistema del BRIC, u otro, donde ya no te van a exigir que tú pagues con dólares. Puedes pagar con yuan, puedes pagar con rublos, o puedes pagar con rupias. Entonces, está rompiendo, ¿no es cierto?, acá está rompiendo la hegemonía económica mundial de los norteamericanos. Más del 54% de la población mundial va a tener un canal alternativo, independiente, con más autonomía. Y al producirse esto, va a venir una explosión, va a venir un crack, digamos, en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos está dispuesto, ¿no es cierto?, a, a, a dejar el, el, el, el control del sistema de dominación mundial así mansamente. ¿Estados Unidos va a permitir que los chinos asuman ese liderazgo mundial en, en sociedad con los rusos y los hindúes? No, es que es un problema ya de supervivencia de los grandes, de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, porque en fin de cuentas, ¿no es cierto? Este sistema este, capitalista, el sistema de los G7, el sistema de las grandes corporaciones, son, ¿no es cierto?, las grandes transnacionales que ponen a los gobiernos en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Occidente. Y son ellos los interesados en mantener el sistema. ¿Ya? Y si ese sistema se cae, colapsa no solamente la, la producción mundial, Sino colapsa sobre todo el sistema financiero mundial. Colapsan los bancos, colapsa Wall Street. Es un, es un panorama aterrador lo que se espera. Entonces, los rusos van a sostenerse. Cuanto más dure la guerra, el que va a perder más es Estados Unidos y es la Unión Europea. Pero si los Estados Unidos entran a un tratado, a un acuerdo con los rusos, entonces, como en Vietnam, como en Corea, la guerra de Corea del año 50, ¿no es cierto? Este, los Estados Unidos van a conocer nuevamente la derrota y eso es importante para una potencia, ¿no? en esta guerra alguien se, se beneficia así. Pues. Entonces, si los norteamericanos Transan y ceden, entonces automáticamente, sin no hay problema, los chinos van a recuperar Taiwán. ¿Ya? Los chinos este, ocupan Taiwán, se procesan de Taiwán y se acabó. Los norteamericanos y los europeos desgastados con la guerra con Rusia no van a poder detener la penetración china en, en, en, su, en lo que llaman ellos su provincia, ¿no? y también, eso es una, una, una suerte de efecto dominó y también el problema de Corea del Sur con Corea del Norte esas dos Coreas tienen que reunificarse como se reunificó Alemania ¿Ya? Y, y no hay ninguna, si Estados Unidos se capitula, no hay ninguna potencia alternativa que pudiera, digamos, parar digamos ese, ese avance en Asia a pesar de que los norteamericanos han querido, ¿no es cierto? armar una nueva coalición con Australia, con otros países de Oceanía Japón, Australia, no para hacer frente a los chinos pero es imposible eso pues. es imposible porque no tienen la potencia de fuego, no tienen arsenal no, no tienen porque en estos momentos, ¿no es cierto? el, el problema se complica para los norteamericanos fíjense, en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial los Estados Unidos estaban en el balcón porque la guerra era acá en Europa ¿No? ¿A, ¿A cuánto? A 6000 kilómetros de, de Estados Unidos. O sea, se mataban, bombardeaban, incendiaban ciudades, destruían este, la, todo el sistema este, industrial de, de Alemania, Italia, Francia, de Inglaterra. Pero los Estados Unidos estaban felices ¿no? porque nadie tocaba sus su fábricas, sus costas. ¿no? Mira, ellos, ellos dijeron: jamás va, va a haber guerra digamos, en nuestro territorio. Pero eso ya se acabó. Se acabó porque los rusos tienen misiles intercontinentales, supersónicos. Los chinos lo tienen. Hasta los, los de Corea del Norte también lo tienen. Y hasta los de Irán están armando también eso. O sea, un misil intercontinental, un, un, se llama un misil hipersónico, digamos llega fácilmente, si disparas acá de, de Rusia, llega fácilmente pues hasta, hasta los Estados Unidos, a cualquier punto, a la costa este, a la costa oeste o sea, ya no son invulnerables ante una guerra intercontinental ya entonces, todas esas variables todos esos factores son fundamentales para tomar decisiones en lo que se viene en los últimos años. Porque esto lo de Castillo, Dinabor, son, son, son tonterías, son asuntos tan domésticos, tan, tan banales, digamos que, que debemos mirar el mundo, ¿no? Que es lo que nos interesa, porque esto de acá tiene que ver con nuestro futuro. Acá estamos nosotros, este, este es el Perú. Este es el Perú, estamos en la costa del Pacífico, ¿no es cierto? Unidos y toda Europa ha vivido de las exportaciones, no es cierto que, que han hecho todos los países de América Latina. Han saqueado América Latina, ha saqueado el petróleo, ha saqueado el café, han saqueado el pescado, ha saqueado el cobre el chileno, ha saqueado todo de Argentina, de Colombia, de Venezuela, de México, ¿No? Y también los europeos. O sea, han vivido a costa de la riqueza, ¿no es cierto?, de estos este, países de América del Sur. O sea, esto se llama la, la, la, este, eh, la ola del sur, ¿no? Acá, acá tienen ustedes el, el, el, el, este, esta raya roja que divide el hemisferio, el norte del sur. El hemisferio sur es el que ha podido mantener el régimen de, de bonanza, de abundancia en Estados Unidos y en todo Occidente. América, África y Asia. ¿Ya? Los occidentales han sacado todos esos territorios, todos esos países, para poder tener, ¿no es cierto?, la, la infraestructura, la tecnología y todo lo que ustedes tienen en el mundo. Entonces, esta situación, esta guerra no intercontinental, nos reposiciona a todos los países de América del Sur ya porque nos permite nos da la posibilidad de poder entrar, no es cierto a un nuevo sistema de comercio internacional mucho más justo mucho más simétrico no, donde dejemos de ser un país, no, exportador de piedras, de cobre de hierro para ser un país industrializado, donde podamos nosotros también construir carros, computadoras, teléfonos, satélites, robots. Entonces, porque si nosotros nos mantenemos en el sistema occidental que maneja Estados Unidos, van a pasar 50, 100 años y vamos a estar en lo mismo, exportando piedras, ¿no es cierto? exportando harina de pescado exportando cocaína ¿no? entonces esa situación que se presenta en Rusia digamos va a entonces acá se necesita de un gobierno que tenga la visión ¿no es cierto? del país, la visión de continente la visión del mundo para reubicarnos en este escenario que nos da posibilidades fíjense porque toda guerra que ha existido en el mundo Toda guerra, todo conflicto siempre crea oportunidad. Y para eso, digamos, tenemos que tener gobiernos patrióticos. Gobiernos, en cierta medida, nacionalistas. No, no gobiernos neoliberales, porque los gobiernos neoliberales, todos los gobiernos desde el año 80 han sido gobiernos títeres. De la UNDE, Ala García, Fujimori. Toledo, Pañagua, Humala, PPK, Vizcarra, y Vizcateo han sido gobiernos títeres, que para nada han modificado ese modelo económico neoliberal. Por eso cuando algunos, alguna gente, en forma... Este, Malinicio diciendo dice, no, que el gobierno socialista, de, ¿qué gobierno socialista? El gobierno socialista comunista de Dan García, ¿qué gobierno comunista? Si todos han seguido la regla del consenso de Washington, todos han sido gobiernos neoliberales, no ha habido ningún gobierno socialista acá en el Perú, han sido gobiernos de, de derecha o de centroderecha, pero gobiernos neoliberales, y hay fracasado no, no hemos fracasado nosotros, sino ellos han fracasado porque el Perú sigue siendo pobre 12 millones de peruanos en la pobreza ¿no? y no hay perspectiva ¿de qué? de una mejor eso de que la constitución de 2003 produjo desarrollo que la pobreza se redujo de se redujo de, de, de, 20 a, de, de 56 a 20, a 25, es una gran mentira. Esa es la reducción de tipo estadística, de tipo monetario Ahí tengo el cuadro para hacerse, pero la, la próxima semana se lo haré. Pero la verdad es que la pobreza, el año 90 eran 8 millones de pobres. El año 2000 cuando se fue Fujimori eran 9 millones de pobres. el año 2022 son 12 millones de pobres. 8, 9, 12. ¿la, ¿La pobreza ha reducido o la pobreza ha crecido? Realmente. O sea, no se confundan la pobreza monetaria estadística con la pobreza real. La pobreza real se trabaja con elementos homogéneos, seres humanos, ¿cuántos pobres hay en el año 90? 8 millones, ¿cuántos pobres eh, hubo el año este, 2000? 9 millones, o sea, en los 10 gobiernos de Fujimori a pesar de que saqueó el Perú, aumentó un millón de pobres, ¿cuántos pobres hay en el 2022? 12 millones de pobres, que el gobierno de Humala de García en el 2014, bajó la pobreza, por esa, eso fue un, este, fue fue un ardil, a través de las políticas sociales, políticas públicas, que el Banco Mundial, el Fondo Monetario, bien ordenado a los gobiernos que ejecuten, se crearon todos estos programas, que ustedes conocen, beca 18 los, todos los bonos, o sea una persona en la sierra, que no tenía ingresos, que no tenía cero soles de ingresos, se le dio un bono, ¿no es cierto? De 200 soles, 150 soles, 250 soles para sacar los de la pobreza. Pero eso no es reducción de la pobreza. Eso se llama subsidio del Estado. Que en fin de cuentas, tampoco es la plata del Estado. Es nuestra plata. Porque es la plata que nos, de los impuestos que pagamos y que los gobiernos lo reconducen a través de bonos. Cuando así no se reduce la pobreza. ¿Cómo se reduce la pobreza? Lo que acaba de hacer México con Elon Musk de Tesla. ¿no? Ha anunciado Elon Musk que va a construir una planta de 10 mil millones de dólares en México. Autos eléctricos. En el estado de Jalisco. Eso que va a generar. Va a generar trabajo. mil, 5.000, mil mexicanos y todo lo colateral. A incrementar producto, producto interno eso se llama inversión extranjera directa del capitalista ¿va a obtener utilidades? ¿va a tener beneficios? sí, porque no es gratis él invierte porque va a ganar ahí. pregunta ¿ese tipo de inversiones han existido en el Perú desde el año 90? no en el Perú lo que ha existido es el, el, el, yo le llamo neoliberalismo bananero donde los neoliberales o liberales o liberteros utilizan al Estado para ganar dinero ATP el Estado te construye un tren eléctrico más o menos 3 mil millones de dólares nuestra plata, nuestros impuestos y se lo entrega a un privado para que el privado lo explote y gane plata peajes el Estado invierte, construye pistas con nuestra plata. Luego se lo entrega al privado para que ponga sus casetas y comience a comprar. Sin haber invertido mayor cantidad de dinero. Solamente para que pinte las pistas, aparse algunas pistas. Irrigaciones. El Estado, desde el año 90, ha gastado cerca de 70 mil millones de dólares en irrigación. ¿Ya? Nuestra plata. ¿Qué cosa ha hecho? Se ha irrigado y luego se le ha entregado a las grandes este, empresas, a las grandes corporaciones, de Leche Gloria, todas las empresas que ustedes ven. Entonces, ese es un modelo totalmente nefasto, antipatriótico, saqueador del Perú que tiene que acabar. Lo que tenemos que hacer es el modelo que los mexicanos están implementando. ¿no? Ah, tú quieres invertir y ya trae tu plata, trae 10 mil millones de dólares, inviértelos. Tiene tus utilidades, paga tus impuestos y bien. Ese es el modelo. Inversión extranjera directa. En parte. ¿Ya? Y no lo que nos dicen, pues, estos este, anti, antipatriotas, estos este, malos peruanos. Entonces, creo que la cosa está clara. ¿Ya? Eh, este, ese es el, el, el costo de la guerra, el fin de la guerra. Y veremos pues, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero ese es mi pronóstico. Voy a contestar.